Hola, soy Sara, investigadora del, del Instituto de Astrofísica de Andalucía de Granada. Os invito a todos a acercaros en eh, la noche de las europea de las investigadoras y de los investigadores para aprender un montón de cosas sobre los misterios de las galaxias y del universo.